Los residentes en el sector Grullón, primera etapa en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves el mal estado en la que se encuentran las calles de ese sector. Que Yo voté por él porque supuestamente él nos prometió arreglar las calles. Y mira las condiciones de esta calle, yo paso con dos niños por ahí, me, me han querido chocar, si me han caído ahí, mira ahí. Que miren, miren cómo está la calle, los motores, y todo para acá está desbaratado, y, sí, porque veo, imagínense... No a la calle, uno por aquí de noche, uno tiene que transitar eh. Y, eh, con miedo y, y a todo lo que da y como quiera con estos hoyos. Imagina por el síndico, el síndico no quiere hacer nada. Aquí vean, se da vergüenza con tanto cuarto que uno paga de impuestos y haciendo de todo. este síndico, el impuesto no le subió ahí, no quiere hacer nada por eso. No, no, esto hay que arreglarlo. Esto está incómodo para pasar. Los vehículos no, se les daña la goma a todo el mundo aquí. Entonces, hay, hay que arreglarlo. 10%. Esa calle porque yo ahí me accidenté hace mucho, mire, tuve un accidente medio fuego ahí. Por eso soy yo, porque caí desinconcentrado ahí una noche que venía a las dos y pico. Y eso no puede estar así o si no asido, vamos a tener que prender candela aquí. De por aquí, en estos días me tuve yo ahí matar ahí. Oye, me di un, una guagua de esa de la ruta que venía ahí, tuve caí en ese hoyo y brinqué y caí allá. Bien, su noticiero regional. Robinson Polanco.